Muy buenas, soy Emilio Márquez, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal donde comparto información para emprendedores, eh, profesionales del comercio electrónico, eh, profesionales en general de los negocios digitales, donde hoy comienzo una serie de vídeos que me causa especialmente ilusión porque voy a estar una semana en las oficinas de Plio, conviviendo, trabajando con todo el equipo, aprendiendo y compartiendo conocimientos con vosotros en una serie de vídeos, uno cada día, con diferentes profesionales y con distintos puntos de vista acerca de precisamente de las campañas de email marketing, SMS marketing, pero mucho más allá. El Clio, eh, comenzando como una boutique de mini marketing con un gran amparo añadido ha ido evolucionando hasta la gestión integral de experiencias de usuarios con lo cual eh, esa base de datos de clientes cómo sacarle el máximo valor cómo segmentarla cómo eh, mantenerlas eh, con la mejor calidad posible y ha el mercado evolucionado. Estamos en un medio de omnicanalidad, nuevas tecnologías, movilidad, gran cantidad de tráfico proveniente de dispositivos móviles y eh, Explio, junto con sus clientes, han evolucionado y de sus experiencias y conocimientos espero que os podáis nutrir a través de la serie de vídeos que hoy comienza. Vamos a comenzar, a comenzar con muy muy viejo amigo y gran profesional, Jean-Baptiste, que es el General Manager para España e Italia de Desplío y durante los próximos minutos vamos a hablar precisamente de por qué precisamente, eh, eh, la existencia de este tipo de servicios y compañías. Mañana martes compartiremos trucos para realizar una mejor, eh, campaña, unas mejores campañas, el miércoles hablaremos de herramientas, el jueves eh, veremos una visión de conjunto estratégica para realizar las mejores campañas de cara a nuestros clientes y el viernes para finalizar el momento de conclusiones después de toda una semana de convivencia. Así que muy buenas Jean-Baptiste, bienvenido a mi canal de Youtube, muy buenas. Gracias Emilio. Eh, ¿Cómo nació y cómo surgió Esplio? El es una empresa francesa que nació hace 15 años de la mano de dos fundadores que todavía eh, están en la empresa como presidente y sitio y que todavía uh, fijan el rumbo de esta empresa. Esto es una, un aspecto bastante importante de esta empresa que nos da una, una identidad un poco eh, especial y que creo que muy positiva porque hoy en día después de 15 años de andadura y uh, habiendo alcanzado una, un tamaño bastante respetable, creo. Todavía decidimos nosotros solitos de nuestro futuro y de dónde queremos ir, y esto creo que, se, que es bastante positivo para nuestros clientes. Porque, claro, habéis mantenido un rumbo, un rumbo donde habéis evolucionado con vuestros clientes, pero habéis eh, saltado de Francia, habéis expandido. Una muestra es que eh, eh, en España lleváis asentado hace bastantes años. Eh, ¿Cómo fue el tema de eh, la expansión y la llegada a España? Eh, Espío fue una empresa francesa y únicamente francesa durante los ocho primeros años. Eh, ayudamos clientes en Francia a utilizar mejor su base de datos y a explotarla mejor a la hora de montar un plan relacional por email por SMS. Eh, ¿Qué es lo que nos hizo eh, mirar hacia afuera de Francia? Pues precisamente nuestros clientes que nos empujaron a la vez a mejorar nuestra tecnología, que nos empujaron a complementar esta tecnología con servicio añadido y que nos incluso empujaron fuera de las fronteras francesas cuando ellos ya tenían presencia en otros países pidiéndonos ayuda y acompañamiento fuera de, de Francia. El primer país fue precisamente España, eh, donde un, un cliente importante para despido que es Sephora ya estaba activo y nos pidió una ayuda más en otro país y es así que montamos en España. Con lo cual eh, hoy día estáis en media docena de países, con, siguiendo planes de, de expansión, eh, una empresa que durante 15 años ha, ha mantenido el equipo directivo y emprendedor fundacional eh, evolucionando en tecnología, acompañando a sus clientes, porque siempre, siempre he tenido el, el feeling con el que era, era una empresa que planteaba acompañar a sus clientes para intentar a apoyarle de una forma personal eh, con, sus, con vuestros conocimientos, con, estando muy, muy encima y en, muy en el día a día del trabajo de vuestro cliente para buscar precisamente los mejores, los mejores resultados de la campaña, evolucionar, aprender, porque tener, tener en cuenta una cosa muy clara. Eh, cada vez que realizamos una campaña de marketing online, no solo tenemos que fijarnos en que el éxito temporal en el corto plazo de esa campaña, sino que tenemos que mirar a futuro de qué podemos aprender sobre lo que ha ocurrido ahora, en base a test A-B, en base a controlar y analizar eh, los reports de los resultados para mejorar en las próximas campañas porque esto siempre debe ser un trabajo de mejora continua, paso a paso. Eh, proceso a proceso que se va siempre optimizando, entonces eh, ¿qué, tipo de, ¿qué tipo de empresas y cuál es el motivo que lleva a un posible cliente de empleo o cliente en general de este tipo de servicios a decir necesito precisamente una ayuda profesional, eh, un, un software, unos, unos expertos que me asesoren, esos clientes ¿por qué toman esa decisión? Creo que el punto más importante es que estos clientes se dan cuenta que uno de los assets principales de su empresa es su base de datos. Suelen ser clientes que tienen bases de datos, actividades B2C, normalmente, en la gran mayoría, y que en todo caso saben que su base de datos de clientes es, tiene mucho valor y la quieren cuidar muchísimo. Entonces, les ayudamos a cuidar esta base de datos y a explotarla a fines comerciales y marketing pero explotarla siempre pensando en que estamos hablando con personas, con clientes y les tenemos que respetar y tenemos que pensar en eh, aportar un poco más que simplemente una promoción que daría, por ejemplo, eh, adaptándonos a su ritmo y a su, lo que se llama ahora en marketing su ciclo de vida. Entonces realmente eh, la, lo que, lo, el punto común de todos nuestros clientes es este, querer explotar mejor y proteger, incluso valorar su base de datos sí valorar porque no solo hay que hay que sacar un, un rendimiento económico o unas campañas a, a nuestra base de datos, sino hay que mantenerlas viva, hay que mantener a ese usuario eh, en el, justo en el punto en el cual le cuidemos, entendamos sus necesidades, nos adaptemos, precisamente porque el usuario va cambiando, o sea, va cambiando en tecnologías, antiguamente usaba de esto, hoy día utiliza smartphone, eh, an antes podía tener unos gustos en necesidades, ahora puede evolucionar y querer otras, eh, y también por la parte de desplío, quiero eh, hacer incidencia en que no solo ya eh, planteamos momentos de campaña de email marketing y SMS marketing, sino eh, precisamente el mejorar la experiencia del usuario porque ha cambiado el centro, antes podíamos plantear, hacemos campañas para obtener una rentabilidad y ahora se puede utilizar este tipo de herramientas para que la comunidad, para que nuestra base de datos tenga más valor, para que conozcamos mejor los usuarios, porque podamos segmentarlo, personalizarlo y eh, ofrecerle lo que el cliente realmente necesita en una base de datos que el día de mañana valga más el día anterior, porque el problema que se suele tener cuando se sobreexplota eh, inadecuadamente base de datos es que cada día que pasa el valor de la base de datos disminuye y precisamente el, el foco en el que tenéis vosotros ahora mismo era eh, llegar un paso más allá de las campañas de email marketing y generar esa experiencia de usuario. ¿Qué, ¿Qué nuevas herramientas estáis implementando precisamente con ese fin? es exactamente esto. Esto se puede hacer primero empezando por los canales que se consideran como los más eficientes y más rentables en marketing directo, empezando por el email, que sigue siendo hoy en día el más, el más eficaz. En el mundo más retail, el SMS también es muy importante. En el mundo más digital e-commerce, las notificaciones push, por ejemplo, podrían ser otro ejemplo. Eh, en, sea cual sea el canal hoy y los que vendrán mañana, mañana se podrán hacer campañas en Whatsapp o en, otros, eh, en otras redes sociales, etc. Lo importante y lo que nos guía, la visión de esta empresa, es que queremos ayudar a nuestros clientes en montar una relación y en cuidar la experiencia que su cliente final va a tener con su marca. Y un poco lo que nos guía en el día a día es vamos a ver si somos capaces con una base de datos de varias decenas de miles de, de personas, reproducir o intentar reproducir la experiencia que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos con nuestra tienda preferida en nuestro barrio. Esto es un buen ejemplo. ¿Por qué me voy siempre en esta tienda eh, en mi barrio? ¿Por qué me conocen? ¿Por qué no me... Me venden, obviamente, por eso voy, pero me conocen, me hablan, me aportan más valor, hablamos de otras cosas. Hay una experiencia que se crea y que consciente o inconscientemente voy a buscar cuando entro en esta tienda. Al final, esto es un muy buen ejemplo, bajado a, a, a nuestro nivel de cada uno, cada uno aquí tendrá su idea de, de su tienda favorita, pues eh, pensando cómo una marca debería de hablar a sus centenares de miles de clientes, pues tengamos este ejemplo en mente e intentemos eh, tender a crear esta experiencia que nos gusta tanto en nuestro barrio. Pues precisamente hoy comienza una experiencia de una semana en, en Esplio, eh, después de comentaros la visión general de, de la empresa en la que voy a tener esta convivencia, mañana, como os comento, a, vamos a hablar acerca de eh, tips para realizar la, el, el, la mejor optimización de campañas, el miércoles herramientas, el jueves hablaremos de una visión global y estratégica y el viernes trataremos por, por último conclusiones. y en Bastis, agradecerte inmensamente esta invitación para tener esta convivencia de una semana en la oficina de Esplio y a vosotros comentaros que si sí, eh, os ha gustado continuar con eh, esta serie de cinco vídeos que voy a publicar en, en YouTube y en mis distintas redes. Si os ha gustado, un like, me gusta. Eh, si os ha gustado mucho eh, estos vídeos, compartirlo Y, por supuesto, que se genere conversación, vuestros comentarios dudas, pues, dejadlo en los comentarios de este mismo vídeo. Eh, nos vemos en el vídeo de mañana con trucos para una, de, una adecuada búsqueda del de éxito en una campaña de eh, email y SMS marketing. Un placer y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Saludos!